El deporte en de la vida cotidiana disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y previene el desarrollo de hipertensión arterial. Debemos practicar actividad física para nuestra mejora de nuestra imagen personal. También disminuye el riesgo de padecer diabetes. Para no sufrir enfermedades como anteriormente dije, podemos realizar abdominales. Se puede hacer en el grupo o solo. O también podemos hacer actividades de tu o como flexiones. O si tiene la máquina adecuada, pues también pueden hacer pectorales. También se puede hacer Ignacio ejercicio como bíceps. Si disponemos de una cuerda podemos hacer ejercicios como la comba. Uno de los juegos divertidos infantil es la Carioca. O deportes colectivos como la compa. Que pueden añadir varias personas. Ya. No te rías, ¿te has robado ya? No. Sí, está grabando, puto. ¿Te siento, mal, Pertín, oh, Te tiene que sacar lo que te ha dado, me lo ya, ¿ya? Venga. Es que yo sabía que iba a llegar este momento, te lo juro. Hay que callar, yo. Hay que callar. Ya, ya, ya. ya, ya, sería, en serio. Hay que callar, 3, 2, 1, ya, espera, espera. Tú me estás grabando, ¿no? He que te estás grabando, ¿no? me estás grabando el perro. Ha sacado como 30 minutos de... Ha sacado yo un minuto. Me he aburrido yo un minuto. No puede que tanto. Mira, hay que El deporte es la vida cotidiana. 10.000. 3, 2, 1, acción El deporte es la vida cotidiana <risa> eh, eh, eh. el deporte es la... Yo he quitado la hostia, El deporte es la vida cotidiana Hay que hacer deporte en la vida cotidiana porque... Y es <risa> que nota <me> mucho <risa> Es que de yo Es Es que El deporte es la vida cotidiana, <risa> Y mira, son mis pantalla de que no gusta, Yo que esto es, es? Que es? Que <risa> <risa> <risa> este es muy difícil. Esto es muy difícil que un pollo. Hay Yo, me ¿tú? memorizate ¿tú? la... Eh, qué eh, importante. No, no, no, no, no, no, no por, y yo, es el deporte La vida cotidiana deporte disminuye el riesgo <risa> <risa> y previene el desarrollo de inversión articulada de, el, el, ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡3! El deporte es la vida cotidiana Hay que hacer deporte en la vida cotidiana porque Diminuye... ¡Yo <risa> que no me acuerdo! ¡Todo mundo, lo único que ya! ¡Vamos a ver! ¡Venga ya! Trabajar, ya. El, porto a ti, ya. el deporte es la vida cotidiana Dime. <risa> ¡No! y <no. risa> Ya está yo. Ya, ya está vale, ahí yo. yo. Ya está yo. Know, y al final terminamos hecho, ¿verdad? El deporte de la vida cotidiana. <ríe> <¿Y ríe> yo, después <risa> de YouTube, ven veneno graba, ¿eh? Que ya, que el deporte en de la vida cotidiana disminuye el riesgo por enfermedades cardiovasculares. Premiere el desarrollo este de hipertensión arterial. Cabrón. Y yo te llevo eso y yo. <Risas> yo, ¿eh? <Risas> <Risas> yo Cabrón. Y ¿Vale? yo creo bien que había una actividad. Venga vale, ya, venga. Venga, de nuevo. No, ¿no? puedes hacer el sello ya. No podía de hacer el sello ya, cortarlo y empieza a hacerlo. ¿Vale? Pero ¿ized? no, queda raro. Ah, bueno, entonces venga ya. Venga, sí. ¿eh? El deporte en de la vida cotidiana disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Y previene el desarrollo de hipertensión arterial. <risa> me he cabo bloqueado. <risa> me ha cabo bloqueado. No, pero venga. Más el Mejorale ¿no? más empersonal. Mejorale Lo, Lo que tú me tienes que me... mejorar. Venga. También mejora la, la imagen no, de las personas. Yo tengo que decir, también reduce el riesgo de padecer diabetes. No Hola, <risa> Javi. Pues entonces, un sinónimo, un sinónimo también. Mm, ¿Debemos hacer.? Mm, Venga, vale. yo, yo. Ya. Ah. Ya. Está acabando ya hace un rato. Eh. estoy, te, te, te vas a estar hablando, saca. Que no, ya? que yo, que se te, no te, te corta. No, <risa> mm, debemos hacer actividad física. Porque mejor no he echado a ti a empezar. Ya vimos. Nunca he echado. Es te vas a venir ahora, Guillo. Espérate. Dígame, tío. Yo te entero que no a... te que, que, que no Que siempre estoy grabando. Yo no paro de grabar. Yo, falla que son Debemos hacer actividad física porque mejora nuestra imagen personal. También disminuye el riesgo de padecer diabetes. <risa> y nos <molde> la muerte de la rey. <risa> yo a mí me quedo a reír hoy con un tío. Y yo. ¡Vamos! Vamos, para <risa> dedicar también, hasta el garifán. Debemos practicar actividad física para nuestra mejora de nuestra imagen personal. También disminuye el riesgo de padecer diabetes. Para no sufrir enfermedades, como las antes mencionadas, podemos hacer flexiones. que vamos a realizar ahora. <risa> pasa, vale, no te rías. hasta te rías. <risa> sí. Y la que Yo, yo, yo, y, yo, <risa> me a va chao. la para no sufrir enfermedades como la antes mencionada, podemos hacer ejercicio como las flexiones que vamos a realizar uno. gacha ¿Por qué me me ¿Por qué me das una vuelta? ¿Por qué me me una Ca ca <risa> ¡Calma! Venga. <risa> ¿no? sí, claro, no no. Vean, nos horas, cuando lo junta ahí pone 30 segundos. Es que es cierta, ¿eh? Venga, no. Ahora, ¿cuántas flexiones hacemos? Vamos de cinco, o actividades de conjunto hacemos dominar. ¿No? no. Porque no <risa> para allá se va a tener que mover, igual. Venga, tú dices actividad de conjunto. Para no sufrir enfermedades, como antes mencionada también podemos realizar flexiones. ¿Qué? ¿A tirar me un... es que es esto? ¿Qué es esto? es esto? ¿Qué es esto? es esto? es esto? es esto? es que es que es esto? es esto? es esto? ¿Qué es esto? es esto? la es esto? es Espero que no digas que dicen nota, para no sufrir enfermedades podemos realizar actividades como flexiones, la vista alta, es la pasar por el forro. Y ahora tú mío. Oh, O hay conjuntas con los abdominales. Mira. Venga. Para no sufrir enfermedades. Los abdominales, para. Vamos a abdominales mejor, que no tiene que caer para allá porque no va a tener que mover la cámara. Venga, pues tú me agarras los pies. Pues se levantar. Por lo que yo quiere Ahí me agarras los pies. Para no sufrir las enfermedades antes mencionadas podemos realizar... ¿Y que tú lo sabías, <risa> ni tú que tú lo sabías, <risa> tío. Para no sufrir enfermedades podemos realizar ejercicios como la flexión. O también actividades conjuntas como los abdominales. Eso es. Es que también cuando yo lo acepta yo, lo yo y me atuiste Y digo, ya le pico rollo Y va a ir de por aquí Y... yo, que estamos... qué estamos... Es que... y... yo, Y yo, ¿puedo estar Que estamos haciendo flexiones y me estoy en con tu mano Y mira... Pues, corta, y yo, de la flexiones, ya tenía eso Sí, la corta... Y se... y se... Ah, así, y así, se ¿y, se y y y Estamos tus y de repente no, salimos así, Ah, tío. Oh, tío. Para no sufrir enfermedades, como anteriormente dicha, también podemos realizar flexiones. Ya. <risa> <Yeah. risa> ¿Qué no puedes? <risa> oh, ¡Qué mortal! ¡Estás hecho una bala! yo porque está aguantando la risa y aire. Está aguantando todo. Espérate, aquí Fíjate, Espérate, Para no sufrir enfermedades, como la anteriormente dicha, podemos también realizar flexión. ¿Qué te ha rido, yo! Ahí? yo eh? <risa> Uy, tío, ¡No! ¡No qué Yo río! yo! te la río! ¡Yo, te ¡Yo, río! ¡No te voto ¡No No, una hora y 20 5 ah. a 6 casi. Oh. Ya, venga, ya. Para no sufrir. Venga, ya, van, ya. Que ya le he dado, que no lo he quitado. <risa> para no sufrir enfermedades. Vale. Para no sufrir. Eh, para no sufrir. <risa> <risa> ya está. Hazlo por el bien. Lo no, voy a después. Ya, yo no <risa> <Dios>, te río. <risa> no, <claro. risa> para no sufrir enfermedades, como anteriormente he dicho, también podemos realizar flexiones. También a ti, hay conjuntos que a Y yo, ¿cómo no te tu yo? Ya está, ¿eh? Si te pego un puñetazo. No. Y como haré, te pego un puñetazo. Como tres y No, te No, no, no, no, no, no, no, no, no, Tu muerte, todo parte de la parte toma parte de la dirección. Ahora, no te Venga, ya. Ahora, no se lo haces, como Ah, no. pero no sabe todo bien, estamos por los dominales y tu hermana para mí? Sí, Y decimos, me Venga. Entre no, no, <ríe> uno, otro y otro, la fiara no aquí nunca, Ya, <raparrisa> ja, ya, en serio. Me <risa> Es lo que no intentado, no, no. Venga. Espérate. que abre la <risa> puerta. ¿No? quiere igual, para, frente, ya. para no sufrir... Yo ah, sea, me perdí <risa> Perdido, hay tres líneas no Tres este líneas grandes Venga, para no sufrir enfermedades de... Para no sufrir enfermedad Yo ya de... Mira, no, no, no. Para no sufrir enfermedades Para no sufrir enfermedades como no sufrir enfermedades También podemos realizar Creción No vale Tampoco, <risa> Tampoco. <risa> Ti, los <risa> Venga, sí. Para no, no, no, no, no, no, no, no, también no, realizar no, Sí, tío, tío, yo con el sello no puedo, pero... atrás Yo la voy a el No, la voy yo ya, Porque ya es yo, Es que me los Y ya, y a caer Ya, no te temas. ¿Qué que el Vaya, pues te escucho Venga. <risa> Para no sufrir. ¿Estás grabando? No, no vale. claro. Para no sufrir enfermedades como anteriormente dije, podemos realizar actividades como las flexiones. Que vamos a realizar actividades <risa> <risa> sí, conjuntas. yo, <ya>. <risa> yo, voy a tardar, yo, qué. es hacemos mil esto es mejor que pit hacemos mil sesiones <risa> <risa> ya, ya? yo que yo estoy si haciendo para chido. no chile nada porque Me <risa> haciendo la ¿y una no no ya ¿Y yo no, también es que me canso ¿eh? es que ya vamos ya vamos vamos no, vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos y vamos ya vamos vamos vamos ya vamos vamos vamos venga. vamos <risa> vamos <risa> <risa> <risa> <risa> Venga. venga. Tres, dos... Uno, acción. <risa> tres, dos, uno. Y yo qué. Tres yo y... Puso, tres y... Para no sufrir enfermedades como anteriormente lisa, podemos realizar flexión. actividades conjuntas ¿Sí, pero aunque yo aunque que una actividad más rara, tú sigue, y tú sigue que no yo y yo pigues y yo y tú sigue, sigue, y no, tú te Yo que puedo <risa> <risa> Venga. no, un poquito un vídeo de la que lo pide Para no, para no sufrir, venga Para no sufrir enfermedad yo me ha quedado pillar, me ha pilla, quedado Para no sufrir enfermedades, como anteriormente dicho podemos realizar flexiones Esta no me estaba riendo, eh Esta hora me ¿Para qué estás rozando, coño? <risa> ya, ya, ya me ok, ya, y te digo, y si dices tú, como Abdomina abdominales, o abdominales, o flexiones, y hacemos flexiones. ¿Sabes te digo? Al revés, para el país no tenés que levantarnos mucho, y que no te robas mucho <risa> la cara, Y tú no pares, tú quita el suero, tú no pares, tú no pares, venga. te doy los abdominales, te te creo que hay depresión, ¿no? ¿Te lloras de risa? Sí, tonterías por que me dan risa. Venga ya, venga ya, llega ya, tarde porque vamos. Uno, acción. Para no sufrir enfermedades con anteriormente disa podemos realizar abdominales. venga, venga, venga, venga, venga, no venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, ya. no <risa> no. ¿eh? Dios. ¡Oh, fule, Dios! <risa> no por qué Por tu cara. ¿qué? Me va a pegar el portazo ahí te va a matar. ¿o? ¿Qué día? no se, se nota que sí, que no un... ya, ¿eh? ya, es. Pues que ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué <risa> está brillando el móvil. en el <risa> De yo, ¡Eh! ¿En la casa de Iván? <risa> Nada, cinco minutos. no? eh. Y yo, ya, cinco minutos y para allá. Y yo preguntarle a si está ahí o no? Ahí está, Sí ya, la mañana. Que eso voy pa allá. para, no no, sí. para allá. Vale. Para no sufrir enfermedades como anteriormente dije, podemos realizar abdominales. Se puede hacer en grupo o solo. O bueno, también podemos hacer actividades de tu como flexión. Tengo levanté un corte ya. mira es igual. Ha el cabello. O, o, no es para empieza ya. empieza a darle y a sacar el cabello. Juan, no te equivoques por Dios. Para que, que a principios la te va a ir Mira, tú. Quítale el palo. y es la maquinaria? Voy la paro, maquinaria. Yo, la... esto eso es medio kilo. Un kilo, tú tiras, ¿eh? Tío, Esto puede hacer Esto puede una Dar, Venga, si tienes la maquinaria adecuada puedes realizar también otros tipos de ejercicio. ¿no? Si tienes la maquinaria adecuada también puedes realizar otro tipo de ejercicio como este que es el peso. Ya está, ¿no? ya está, Ya está, ya está. Y ya se está, corta. Está. O si tienes la maquinaria adecuada, pues también puedes hacer pectorales. También se puede hacer, Ignacio, ejercicios como bíceps. Dios, me ha fallado el puto madre. <risa> Es que te de que has atascado también. Hay mira, que ponerlo bien. Y yo que te escucho protar También se puede hacer, Ignacio, ejercicios como bíceps. Oh, hostia. ¿Sí? <risa> <risa> si ponemos de una cuerda, ponemos hacer, a hacer saltar toda la comba. dos, <risa> no, dos, no, no, que dos, ¿cuánto vamos a yo, haz la básica, la que te paga no, no, hago la fácil mira, mira, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Ah, vale, vale, vale <risa> ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, que vale, ya si ponemos una cuerda, podemos hacer salto a la comba. Me cago en la puta. Todo lo suyo que haga uno que se va hasta a la compa, pero. Como yo, pero que es un paquete. La culpa a la cuerda. Si sí, ponemos una cuerda, podemos hacer salto a la compu. Si <risa> oh, disponemos sí, una cuerda, podemos... Me ponemos la cesta a la compu. Si una cuerda, ponemos la cesta que estás de ahí? Que estás en si te si ponemos de una cuerda, podemos hacer. ¡Tío, Me descompensas, tío, Javi. Si ponemos de una cuerda, podemos hacer. toda la comba! ¿No? Esa es Si ponemos de una cuerda, podemos hacer. Vamos con mi castellano, es que es que no entiendo. No entiendo. Hay cosas que no entiendo. Yo Yo a tío! ¡Tío, Si disparamos de, podemos... si de una cuerda, podemos hacer ejercicios como la comba. ¡Son mis muertos, Willi! <risa> Lo hago yo. No. Si disparamos de una cuerda, podemos hacer ejercicios como la comba. Yo, menos... No cruce, no cruce la comba. Es que hace tan cortita, pero no lo puede. Es que o dale cueda. Espérate, ya para un Sí, sí, normal. ¿Tiene que coger el cuello para ti? ¿Tiene ya? la norma! Venga, tiene ma <risa> <Lleva risa> más ¿no? sí, yeah. si yeah. materiales como una cuerda, podemos hacer saltar <risa> ah toda la compa. ¿sí, es que te va a tirar el <risa> culo, cabrón. Si sí, ponemos una cuerda, podemos hacer saltar <risa> todas las compas. En okay, cambio, yo... llevar no, no, no. Sí, el maestro de meras más faltas. Si, si, tu buenetes, tu rayo. Si ponemos los, los, una cuerda, podemos. A ver, los lurares que están ¿no? más capacidad. Coge el tío. ¿Qué? Nada da igual. <risa> si disparamos si la cuerda podemos hacer ejercicios con la comba. Uno de los juegos divertidos infantil es la carioca. <risa> <risa> y ahí para mí. O deporte. Menos más que tenéis yo que la familia! A ver, que se no, no, no, no ya ya sé, para que... Yo, no, ya sé, ya sé. Ya sé, ya la última. que no está de boca. Es que yo, que me saca a mí, eh. Una, dos. No Una. <risa> ¡Ah, te aquí, yo paro, No, no, de No, Después te mover leche, yo... Después, después enfoco Una. para allá. Venga. Una, dos. O deportes colectivos como la compa. Se ¿Sí? pueden añadir varias personas.